Hola amigos y amigas de Cartago, otro encuentro que tenemos acá en... En nuestro programa, hoy con un material en este formato nuevo que tenemos de media hora, un material que se nos hace muy urgente, que ya estuvimos trabajándolo en algunas redes del programa y que pertenece a un trabajo que está realizando el Observatorio Petrolero Sur, en este caso eh, nuestro gran amigo y productor Martín Mulali Tiene que ver con la contaminación en Allen, nosotros hemos publicado el año pasado alguna que otra eh, entrevista de lo que fue la contaminación por el fracking en en esta localidad hermana, desde donde hacemos cartago, desde Neuquén, Allen está en la, en la provincia de Río Negro, pero el nivel de, de trabajo que se ha realizado este verano, la verdad ha sido impactante porque han sido las familias de la popular eh, calle ciega 10 de la localidad de Allen, de la ciudad de Allen, una ciudad eh, popular en todo el planeta, les diría, eh, por, por bueno por lo que tiene que ver con... Con, con la pera ¿no? y cómo ha llegado el, el fracking y ha eh, transformado no solamente todas las relaciones sociales sino ha destruido la cotidianidad de todas estas familias. Contaminación sonora, este, nada, eh, lo que más o menos nosotros ya conocíamos de lo que han denunciado muchos chacareros también, eh, las napas contaminadas, eh, las casas que se derrumban y ahora el agravante de eh, menores de edad, de bebés Con manchas en la piel Con punciones pun que no les dan los resultados a las madres Nada, Una investigación que realizó el Observatorio Petrolero Sur Y que comparte con nosotros Así que rápidamente nos metemos en ese material Quiero agradecer muchísimo a todos los amigos Que se siguen comunicando y trasladando nuestros materiales A pesar de que ahora bueno, hemos entrado en esta etapa Del de, eh, formato de media hora por semana Se nos hace más miniserie Pero la verdad que también ayuda un poco a la celeridad nosotros nos encontramos al final del programa con este especial que realizamos hoy desde eh, Allen ¿no? y el título que nos va a acompañar, este, cuando llega el fracking aparecen las enfermedades, ya venimos.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 Bueno, Yo soy Roxana Valverde eh, de la calle Ciega número 10 y estoy en casa de uno de mis vecinos de la calle. Eh, estamos a 300 metros del pozo que se está trabajando hace tres semanas. Y bueno, y quería contarle un poco las malas experiencias que estamos eh, pasando, más por el tema de la enfermedad de los chicos. Eh, Quise hacer esta nota hoy por el tema de que hoy me toca eh, vivirlo y, y sentirlo muy cercano porque es mi sobrino el que está padeciendo eh, una enfermedad rara que le apareció en su, en su pielcita, en su cuerpo y, y que me causó mucha preocupación. Eh, por cuanto no tenemos eh, que nos diga, que no, nos ampare para decir qué es lo que lo está pasando porque no es el primer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 que lo está causando estos malestares, estas enfermedades de los chicos. Más allá de que hay vecinos que no pueden dormir, vecinos que, que son mayores, que sufren depresión alta, eh, sufren del corazón, eh, trabajan durante todo el día, toda la noche, que afecta, eh, no puede dormir, esto altera los nervios, hace que se la, los vecinos se descompongan, y así distintos malestares. Eh, estamos cansados, ya no hayamos cómo vivir, éramos un barrio donde se vivía tranquilo, eh, que no habían estos casos que están apareciendo ahora de golpe. Y es más, estamos pasando una pandemia eh, con este virus que apareció y, y siendo que los perjudica todo y que gracias a Dios en este barrio esa pandemia no lo ha afectado. Ninguno de los del barrio se ha enfermado con esa pandemia. Entonces, ¿por qué nos enfermamos de otras cosas? Eh, y siendo que tenemos una pandemia encima, a nosotros nos lo ha afectado esa pandemia. Esa es nuestra gran preocupación, nuestra pregunta, y, y encima ataca a las personas grandes y a los chicos. Eh, bueno, hola, mi nombre es Micaela Domínguez. Eh, yo vengo a comentar que estoy acá viviendo hace 24 años, los 24 años que estoy de vida, digamos. Eh, vivo con mi mamá, que mi mamá es Roxana Valverde. Tengo a mi hijo que tiene cinco años, que va a cumplir seis. Y cuando vivíamos acá, mi hijo empezó con problemas en la piel, una alergia que hasta el día de hoy no se le va, que también tuvo una bacteria que nunca me dijeron de qué, de qué venía. Cuando yo pedí los análisis tampoco me los quisieron dar, porque se supone que ellos te tienen que dar una copia. Se tienen que asistir eh, en lo que uno le pide para poder ir a otro doctor o algo por el estilo. No me lo quisieron dar tampoco. Pero yo en el tiempo que estuve embarazada de mi nene, eh, no sufrí de nada porque no estuve viviendo acá. Me alejé y yo pasé el embarazo re bien, no, no tenía problemas de nada. Pero el día que yo volví acá de vuelta con mi mamá, mi hijo se enfermó. Ahora yo estoy embarazada otra vez. Empecé con problemas en el embarazo, donde yo nunca sufrí con temas de embarazo, no, no sufrí de nada. Me dicen que tengo un... me salió un análisis de sangre, me, me salió mal. Me, y yo le pregunté qué era, no me quisieron decir. Me mandaron a hacer análisis urgente otra vez, para descartar lo que ellos dicen. Pero tampoco me dicen de, que, de qué viene, que, de qué se trata. Eh, yo le pido copias, no me las quieren dar. Eh, también en años atrás, cuando también estaba activa la, la, la petrolera acá cerca y también sufrí yo, eh, tuve un problema, no sé si fue en la sangre que me empecé a hinchar, tenía todo lo que era la cara, el cuerpo, piernas, no podía caminar, era una hinchazón que no, que no daba más, yo pisaba, me dolía, eh, me llevaban al médico, tenía problemas respiratorios, pero tampoco me decían cuando yo pedía digamos que, que me dieran los análisis para yo ir a otro médico, no me lo querían dar que, que, que supuestamente no corresponde, que no podían, que si venía ese día, cuando yo iba no me lo daban.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 pero sí le decían que era del agua o cosas así, lo mismo que le dijeron a mi tía. No no tenemos dinero como para eh, pagar para que nos ayuden, no, no, no tenemos situación como ellos, la situación económica, y ellos piensan que es un juego, que es una joda, pero yo los invitaría a que vengan una noche nomás, porque con una noche basta, con una noche basta para darse cuenta de cómo ellos trabajan, lo que hacen, si se puede dormir o no, eh, porque vienen a medir el tema de, de los ruidos, del movimiento, pero ¿a qué ahora vienen?